Así que, chavales, nueva serie GTA, pero versión policía. Somos los policías, hemos cambiado los papeles de ser delincuentes a policías. Así que somos la policía nacional. Me toca escacar un par de mods y arreglar algunos, pero bueno. Vamos a Police Radio y vamos a decir que me llamen para alguna eh, misión, algún servicio. Y ahí me ha salido uno, vamos para allá. No suena la sirena, perfecto. Ya tenemos que cambiar algún mod. A ver. No, no me suena la Somos policía local ahora, ¿vale? Aunque El no las sirenas, tampoco sé Todos, todos, todos Todos los coches tienen un bug de algo, tío Todos Vamos que están robando un, un una tienda aquí Vamos a llamar a un par de ellos A unos policías de refuerzo Porque yo solo Pues a lo mejor no me sale, ¿no? ver, ah, que yo los puedo matar directamente, pero no quiero matarlos No los quiero matar De momento le voy a decir que no, no maten a nadie De momento le voy a decir que no maten a nadie No me he frenado, sino que estaba distraído Vaya mierda de policía, también te digo, ¿eh? Bueno, vamos a empujarlos contra el risco y a tomar por culo Bolsita. Oye, oye, oye El coche de policía tiene que tener más fuerza, ¿eh? Cuando vea alguna oportunidad de tirarlo contra el rico lo haré ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí está! ¡Qué grande! A eso se le llama estrategia ¡Qué grande! Vale, ya está Ey Bájese del maldito vehículo Bájese del... ¿Qué <risa> hace? Ah, ¿sí? Matado. El otro también, ¿no? ¡Ey, que se escapa! ¡Ey, deténgalo! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Papanía! Me dio un conejo ahí. ¡Deténgalo! Dios, qué hostia, güey. ¿Dónde está? No lo veo. Me va a hacer correr todo esto. Ay, ay, ¿qué? Vale, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mía, qué correra! ¡A los Vinicius! Ahí está, muy bien, agentes Bueno, ya, todo tuyo, anda Una persecución, chavales, otra, venga A ver, el anterior fue un robo y acabó siendo persecución Eh, vale, vamos a tener que llamar a la policía porque se está escapando, eh y ahora los UAS también la hemos llamado, por si acaso Dios, cómo estoy corriendo Vaya barrera le he hecho ahí, ¿eh? Como se escape de ahí, macho Ahí esto madre mía, se escapa No, no se escapa, no se escapa, no se escapa, no se escapa Se escapó, cabrón Vamos a la guardia civil ahí, venga, hombre Dios, esto es como la película de Cars Mira, mira, mira, mira. o sea, así <risas> Madre mía Hijo de puta, eh Me ha dejado fuera la carretera Ahí está, grande, guardias No se escape, que no se escape Por favor, que policías tan malos ¿Vamos a tener que llamar a un helicóptero o qué? <risa> Después diré por qué me río, pero Es que lo tenéis que ver, tío Si no, no hace tanta gracia hago en Dios Policía local, párate. Parece, parece. Sigue corriendo con sus dos cojones. Va a llegar un momento en el que no va a correr nada. Escapa, eh. No se puede escapar ahí, la gente. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Lo he <han> matado! <risa> Deténganlo ustedes, Sanda. Yo paso de. Mirad a que alia en un momento, eh. ¡Circule! Pues nada, uno ha muerto por una electrocutación. <risa> Nada, llamaremos a otro De que me llamen a otra misión A ver si me toca ya el que yo quiero Pero no creo que me toque ese Uno aquí cerquísimo Por la cara ¿Otra persecución aquí? Bueno, pero... están cerca? Hostia, el Mustang Es un Mustang, ¿eh? Vamos a llamar aquí a los helicópteros Y algunos. Venga Helicóptero para no perderlo Y ya está Y dos motitos Creo que he contratado, ¿no? Sí, ahí está Venga, las motos, hombre Las quiero ver ahí activas Es un Mustang que corre fleja, ¿eh? Pero lo estoy cogiendo Porque los coches de la policía Son de polla Hola Joder, como aguanta tanto el coche a ver Quiero que salga vivo Quiero que salga vivo ¡Qué bueno! Es una tía Deténgala Ahí está Va a salir Ni se te ocurra Venga, fuera, Ahí está Joder, me Bueno, he hecho mi trabajo a la perfección Yo me voy, antes... De... Hay que hacerle un control a este, a este... Señor ¿Podría bajarse el vehículo, señor? Bueno ¿Cómo se ha bajado? ¿Puedo registrarle, Pancho? ¡Ey! Ey, ey, ey, ey. ¿Cómo se hace la embestida en teclado? Este Señor, quédese quieto. Quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto. Al en fin, te atrapé, esponja. ¿Para qué corre? ¿Qué tiene encima de usted? Venga, vamos a ver. S súbase. A ver por qué corre usted cuando tenga un oficial delante Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que hable estará utilizado en su contra Puedo utilizar un abogado <ríe> No sé cómo es eso, tío Me toca aprender eh... ¿Tiene papel de baño? Hola, Alex Bueno, pues no tiene nada, ¿y por qué corre usted, señor? Venga conmigo un momento para leer sus papeles Que me deje, hostia Mira que le pego, eh. Me da igual que sea de campo. Ven para acá. Que okay, yo estoy en el gimnasio, chaval. Que me ha apuntado hace 13 meses. Cuidado, señor. Señora. Arranca ese camión, mi cabrón. Un... Ah, que me pega. ¿Qué hace? Eso es lo que pasa si se pasan conmigo, ¿vale? Venga conmigo Usted no ha visto nada Le dejaré suelto si no tiene nada pendiente ¿Usted señor todavía sigue esperando ahí? ¿Cómo tal? Bien, Alex, muy bien Deteniendo aquí a un... A ver... Señor, ¿puede salir de la carretera? O sea... Venga, pasen por ahí, hostia Señor, venga conmigo ¿Por qué ha salido usted corriendo? ¿Eh? Joey man No es el roleplay, chavales No, es el roleplay Está expirada la licencia y por eso corría usted Bueno, mire No lo voy a detener Le voy a echar una multita de 5.000 pavos, ¿vale? vale tengo aquí y llevo la comisaría Porque si no, ya verá que se está mojando todo aquí Y se va a poner resfriado eh, vale Bueno, bueno lo que se va a liar en esta, eh Bueno lo que se va a liar en esta Coche blindado, persecución Persecución de coche blindado Nos comunican por aquí, por favor Patrullas locales y helicópteros Ah no, no, es, no está blindado, no está blindado Bueno, mejor, no, más, más fácil los blindados me gustan más Porque son persecuciones más difíciles Me cago en todo, hostia Sígalo Comunicamos aquí Kuruma En persecución en, Por la zona de... No sé cómo se llama, la verdad La zona esta. Comunicaremos la zona en inmediato Lo voy a dejar ahí me cago en Dios como corre el coroma, eh. ¡No mames! Me la he comido con papas. No lo pierdan de vista, señores. Si no para tendremos que ir a la fuerza. Va a parar, va a parar dentro de poco. ¡No me jodas! Corre corre. Vale, se detiene, se detiene, se detienen. Se han detenido, menos mal. ¡Mano arriba, señores! ¡Joder! ¡Vamos, joder! Venga, detenerla. Vale. A ver, a la señora hay que dejarla libre, ¿eh? Yo no la meteré en la cárcel de momento, a no ser... Primero la registraría. Pero bueno, no. señora. Matala. Ya no, tú de policías, como que no, eh. ¿Qué tipo de vehículo es? Bueno, estamos en tormenta encima. Más emoción aún. Joder, venga, rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos. Se nos escapa. Un helicóptero. Dos helicópteros he llamado, ¿eh? Bueno, son cuatro, ¿eh? Voy a llamar a más refuerzos. Estos son pocos. El de las la SWATs. Están armados, se supone. ¡Ey! ¡Eh! ¡No lo no, voy no. <risas> ¡Mira aquel! ¡Se ha bugueado! ¡Le dé bugueo! ¡Ey! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Disparen, disparen! ¡Muertos! ¡No hemos tenido que matar a los cuatro! ¡Joder! Ey, que se baje. <risa> no es por racismo ni nada, solamente quiero registrarle. ¿Qué hace? Ey, ey, ey, ey, ey. Ey, Bájese. ¿Qué jugada fue esa? Señor. <risa> Ajá, se mamó. No, no, no, no. ¡Ahhh! Lo atropellaré ¿eh? <risa> Bueno, mejor aún Tú no has visto nada Vale, quieto Ey, ey, chichi. Ey, bueno, bueno Espérate Joder, ¿en serio lo he matado ya, tío? Joder, puedo tan fuerte estoy Yo soy El guerrero dragón y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Vale Este ha sido el primer capítulo de GTA siendo policía Y bueno, no está nada mal La verdad me esperaba hacer algo más Me esperaba hacer algo más Porque he hecho persecuciones fuera de cámaras impresionantes Pero hoy ha sido un día tranquilito dentro de lo que cabe Así que nos veremos en el segundo capítulo a ver qué tal, ¿vale? Esta historia continuará De inmediato.